Pues trabajando profesionalmente como luthier llevo unos 10 meses o aquí con de en la fábrica de la ciudad. Y como luthier siempre me he considerado porque he tenido como hobby hacer guitarras eléctricas y también españolas eh, a ratos libres y tal, o sea, y también soy guitarrista. Eh, aficionado y también ¿no? tocando desde los 14 años. Oh, Empecé a tocarlas y a desarmarlas, digamos que a la vez. La primera guitarra que me regaló un tío mío, yo ya la rompí por la mitad y vi para cómo era por dentro y cómo estaba hecha ahí. Una sí. guitarra española, muy mala, pero bueno. Me sirvió para empezar ahí ya hace muchos años, pero... Yo estoy en, el, en la fase del montaje, donde inicia la guitarra el montaje global. O sea, Se hace la carcasa, se ponen los aros, el mango. Se une la taca y el suelo, y la guitarra, digamos, que se conforma sólida eh, en ese momento en donde en el departamento en el que yo estoy. Estábamos cubriendo el, el mango, se pone una, un camón, lo llamamos. Es una pieza que tiene unas medidas concretas donde no. encaja el mango, no. e encaja el aro. Entonces se le pone un, una tabica alrededor, que es con la forma de la guitarra, que es el camón, se le llama el camón. Se aprieta interiormente, se le ponen unos calzos para que la guitarra coja la forma del camón. El, el, el camón tiene la forma original, auténtica de la guitarra, con sus medidas concretas. Luego, y después ya del de camón, ya se pasa a la prensa donde se le da la cola. Se le pone cola en todos los rebordes, en las garras interiores de refuerzo y se queda ya pegada, pasa a la máquina que es donde se da la el... cola. Ahí con el calor que es de la prensa, queda la guitarra esa una... Una pieza es sólida con la cola ya eso Después ya, digamos que ya no me encargo yo, nos encargamos ya de pasarla a compañeros para quitar los sobrantes de los bordes de madera, eh, lijado, pulido, eh, embellecerla, garnizado, eh, ponerle trastes, cuerda, los calijeros, lo eh, nuestro. Lo nuestro, digamos, es lo primero que se hace con la guitarra madera para consolidar la guitarra, pero luego hay que darle la forma los acabados, en fin. Desde que se inicia la primera fase hasta, hasta que se termina y se entrega a la tienda, terminada ley probada de sonido y todo, como un mes y medio, según los modelos, unos a lo mejor pueden tardar un mes más básicas y otras guitarras un poco más complicadas, que llevan mucho más, más labor de marquetería y de adorno y tal, son más. también son más caras, son guitarras de más calidad a lo mejor, pues que eh, pues, pues, tardan por, por aproximadamente dos meses.